Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia traumatológica. Hoy os vamos a hablar de una lesión muy frecuente, sobre todo en personas deportistas, aunque hay que decir que la puede padecer cualquier persona cuya edad esté comprendida entre los 25 y los 60 años. Os vamos a hablar sobre la tendinitis rotuliana. Pues bien, ¿qué es la tendinitis rotuliana? La tendinitis rotuliana es la inflamación del tendón rotuliano. Este es un tendón perteneciente a la parte anterior del músculo cuádriceps, que se inserta alrededor de la rótula y va a prestar inserción en la tuberosidad anterior de la tibia y además se va a localizar en la parte delantera de la rodilla hay que decir que es un tendón muy potente y que se pone en máxima tensión cuando estiramos la rodilla qué causas puede producir en la tendinitis rotuliana las causas principales por las que se puede sufrir una lesión de este tipo son las siguientes por un lado cualquier realizar cualquier deporte que suponga eh, hacer saltos o repetir saltos de manera continuada también conocida por el nombre de tendinitis de saltador un ejemplo de estos deportes son el baloncesto o el voleibol. es frecuente además verlo en aquellos pacientes que practican un deporte de impacto como por ejemplo correr tenis o pádel o bien en deportes en los que se realizan movimientos repetidos como puede ser la bicicleta o el remo el sobrepeso también puede ser otra causa a mayor peso tenga el paciente más tensión tendrá que sujetar el tendón para aguantar el peso del cuerpo el tener una mala alimentación también puede favorecer la aparición de esta lesión, ya que cuanto peor sea la alimentación, peor nutrido estará nuestro tendón. El alcohol y el tabaco, por supuesto, puede ser otra posible causa, al igual que la ingesta de algunos medicamentos. El tener una mala pisada puede ser un desencadenante para sufrir tendinitis rotuliana. Es decir, si el paciente tiene una mala pisada, va a sobrecargar distintas partes de nuestro cuerpo provocando inflamación del tendón. Y por último, la utilización de un calzado inadecuado, sobre todo si practicamos deporte. Cuanta menos amortiguación tenga el calzado, peor resultados sobre nuestro cuerpo tendrá en el tendón. ¿Cómo podemos realizar el diagnóstico? El diagnóstico se va a realizar de la siguiente manera. Va a existir dolor en el tendón, es decir, en la parte situada entre la parte más baja de la rótula y la inserción de la tibia. Pero además este dolor va a aumentar con la actividad deportiva o bien al ponerse de pie o al subir escaleras. Para completar la exploración física se solicitará al paciente que realice una serie de pruebas diagnósticas como por ejemplo una ecografía o una resonancia magnética. ¿Qué tratamientos se pueden seguir? Como hemos comentado anteriormente, la tendinitis rotuliana es una inflamación del tendón, por lo que al existir inflamación, por lo general también existirá micro de sus fibras. Por ello es muy importante que en los primeros días de tratamiento nuestro médico nos recomiende algún antiinflamatorio. Pero además es fundamental aplicarnos hielo local dos veces por día, durante un tiempo máximo de 10 minutos. Para la inflamación también podemos aplicar electroterapia, magnetoterapia, onda corta, ultrasonido y láser. Una vez que la inflamación se ha reducido, se recomienda relajar el músculo con terapia manual y estiramientos, con el fin de relajar de manera indirecta el tendón, ya que habría menos tensión en el músculo al que pertenece. Y por último, fortaleceremos el músculo cuádriceps, con el fin de prepararlo para las actividades diarias y deportivas que practiquemos habitualmente.